¿Qué pasa mi gente YouTube? Sean bienvenidos al evento número 10 de la cripta Y tenemos que ir exactamente a conquista Luego a la cripta Bueno, este evento es muy especial Porque como ustedes saben Los objetos que nos dan aquí en la cripta No lo dan en la liga de combate Ni en ningún otro sector o parte del juego Como devuelvo y repito Estos objetos son muy especiales Y esta ocasión nos van a dar para Keino Un ojo, un ojo para Keino. Y también una esquina o un traje, como ustedes le quieran llamar, para el, el papuqueino. Y pues bien, lo que tenemos que hacer aquí es irnos completamente largo, papu, largo, completamente. Para aquellos que no sepan ¿no? dónde se encuentra este cofre especial del día de hoy. Día viernes. Ok, nos bajamos por aquí a la derecha. Derecha, derecha, derecha. Seguimos largo. Y bueno. Una vez que nos encontramos por este arbolito, vemos ahí que se encuentra el Shrine. Seguimos de Shrine hacia la izquierda. Luego por aquí, vemos que está el logo de Mortal Kombat y uno alarmado. Y toda la situación. Seguimos bajando, bajando, bajando. Vemos ahí el, el, el pit. Y aquí está el famosísimo cofre Como ven no cuesta ni un solo centavo Eso quiere decir que si sí es el cofre del evento Porque no cuesta ni un solo centavo Ni una sola moneda del juego Entonces vamos a abrir y comprobar que nos van a dar Un ojo para Keino y una skin para Keino muy especial Que vuelvo y repito no la dan en ninguna otra parte del juego Ahí está eh, una skin de Keino de Australia Dineros a cristales del tiempo Y un ojo, un visor de cano clásico original, o sea, ambas skins son clásicas, el ojo clásico de Keino y también la skin de Keino de Australia. como ustedes saben Keino es un asesino, un matón de Australia. Espero que el video les haya sido de su ayuda, a su de su ayuda, no olviden comentar y suscribirse, nos vemos en una próxima. Bye.